Hola amigos, bienvenidos a este vídeo Vamos a intentar poner la cara de este niño en el cuerpo de este hombre. Vamos a ir a la opción de insertar formas galabato. Vamos a ir recortando la cara con el clic izquierdo del ratón, manteniéndolo pulsado. Yo voy a hacerlo un poco rápido, pero esto hay que hacerlo más despacio si quieren algo más profesional. Pero bueno, para el ejemplo, vale. Ahora vamos a mantener el control pulsado. Y luego vamos a seleccionar el cuerpo del niño y la estructura, perdón, la forma que acabamos de crear al estilo libre. Vamos a ir a formato de forma, combinar formas, intersecar. Vamos a pulsar el botón derecho, traer al frente, lo ajustamos. Pulsa, vamos a pulsar el botón derecho sobre la cara. Vamos a ir a formato de imagen, vamos a intentar cambiar el brillo para que el color coincida un poquito más con el del cuerpo. Vamos a ir a imagen, que es este icono. Corrección de imágenes. Aquí tenemos el brillo, vamos a intentar poner uno más adecuado. A veces pueden usar el truco de la transparencia para ubicar que coincida, por ejemplo, los ojos. Un poquito más, hace falta. Volvemos a quitar la transparencia. Me va a salir un poco regular por, por este piquito, pero el fallo fue a la hora de recortar. Pero bueno, para este ejemplo vale. Es simplemente para que capten la idea. Vamos a ir aquí a Efectos. Vamos a utilizar bordes suaves. En este caso con 4A más o menos bien. Otra herramienta que podemos utilizar es la de quitar fondo. Vamos a utilizarla para mejorar un poquito, a ver si podemos. Voy a pulsar las áreas a mantener para establecer la parte que me interesa. Si queremos quitar algo, pues le damos a marcar las áreas para quitar. Mantenemos cambio. Es otra forma de recortar la cara. Vamos a probar ahora. Voy otra vez a los bordes suaves. Botón derecho, formato de imagen, bordes suave, dentro de efectos. El 4 le queda bien otra vez. Voy a ajustar ahí al mentón. Voy a manipular el brillo. y bueno, ahí ha quedado en menos 18, no ha quedado mal del todo. Vamos a pulsar control e y luego botón derecho y agrupar para que quede todo como una sola imagen, aunque si tienen varios objetos o varios recortes es mejor que mantengan pulsada la tecla de control y luego vayan seleccionando, si no con control e se os va a seleccionar todo. Bueno, no sé qué opinan, para haberlo hecho así de rápido no está, no está tan mal. Bueno, pues nada más, un saludo, espero que os haya gustado, un saludo, chao, chao.